En días anteriores estaba en una inmobiliaria y me hicieron esta pregunta, Leonardo ¿cuántas veces se le puede permitir prorrogar un contrato de arrendamiento a un arrendatario? Porque tenemos un inquilino que desde hace más o menos dos años viene pidiendo prórrogas de tres meses, de cuatro meses y hasta de seis meses y creemos que esto se nos está convirtiendo en un desorden. Respondamos entonces esta pregunta y vamos a ver las implicaciones que puede conllevar la falta de formalidad cuando se otorgan prórrogas en el contrato. Y asimismo buscaremos maneras de evitar estos desórdenes. Bienvenido a Derecho Inmobiliario. El día de hoy nos vamos a disertar sobre lo que es la diferencia entre renovación y prórroga. De eso lo hablaremos en video posterior, como también hablaremos de la renovación especial cuando se trata de locales comerciales. Nos vamos a concentrar en la prórroga como el hecho de ocupar permanentemente un inmueble con contratos de arrendamiento, o periodos de arrendamiento inferiores a un año. Para contestar de entrada esta pregunta de cuántas veces se le puede prorrogar un contrato de arrendamiento a un inquilino, pues la respuesta es todas las que las partes quieran. El problema no está en la prórroga en sí misma, sino en el desorden que se va causando a medida que se van generando prórrogas por periodos chiquiticos. Porque cuando uno menos piensa, el periodo que normalmente es de un año, terminó convirtiéndose en pedacitos de tres meses, de dos meses y así. Entonces, la respuesta concreta es, pueden prorrogar el contrato, pero no dejen que se les desordene el contrato. ¿Cuándo un arrendatario debe pedirle al arrendador que le prorrogue el contrato de arrendamiento por menos de un año? La respuesta es esta, tiene que ser antes que se prorrogue automáticamente el contrato de arrendamiento que normalmente es por un año. Esta prórroga opera tres meses antes del inicio de esa nueva vigencia. Y si ustedes dejan prorrogar el contrato, pues si se quieren ir antes de la finalización de esa nueva vigencia, pues tendrían que pagar una sanción por terminación unilateral anticipada. Las prórrogas son automáticas no porque estén pactadas en el contrato de arrendamiento, sino porque la naturaleza misma del contrato de arrendamiento es que tiene una vocación de permanecer, de, reno, de, de prorrogarse de forma automática. Algunos arrendatarios a veces se molestan con las inmobiliarias, con los arrendadores, con los propietarios, porque dicen que estas cláusulas son abusivas. Realmente son un derecho, tanto para arrendadores y como para arrendatarios. Porque digamos que el arrendatario sí se quisiera ir del inmueble y se le olvidó. Tuvo nueve meses para haber notificado la no prórroga del contrato y se le olvidó, para ese personaje, pues sí, la prórroga fue automática y fue desventajosa. Pero para un arrendatario que se quiere quedar en el inmueble, pues de, de la misma manera, esa prórroga eh, le operó como un derecho porque el arrendador, el propietario, no podrá pedirle el inmueble. ¿De cuánto tiempo son las prórrogas? Recordemos que en la manera normal como se conocen los contratos de arrendamiento es una vigencia inicial de un año. En consecuencia las prórrogas tendrían que ser de un año. Pero durante la ejecución del contrato el arrendatario puede haber tenido una promoción laboral y le dicen, oiga, estamos pendientes a mandarlos a otra ciudad pero no, sabe, no sabemos cuándo. Eh, también ocurre que el arrendatario compró una casita y pues está en proceso de construcción y todavía no se la han entregado. En estos casos, pues lo razonable son periodos de dos o de tres meses de prórroga. Pero lo que ocurre es que esa prórroga se va extendiendo a medida que el arrendatario pues va encontrando que esa promoción o esa entrega de la casa se le dilata. Y allí es cuando se va desdibujando. Voy a darte una recomendación que busca tratar de evitar esa, ese desorden que se empieza a generar. Pero antes, te pido el favor que te suscribas a este canal y actives la campana de notificación para que no te pierdas un próximo video. ¿Quién es el único que sabe cuánto tiempo necesita para permanecer en el inmueble y poderlo entregar? El único es el arrendatario. Entonces, cuando un arrendatario... Te diga, mira arrendador, necesito que me extienda un poquito el contrato de arrendamiento que me lo prorrogue, pídele una carta formal que te la radique como arrendador en donde te pida el tiempo que él necesita para que este mismo tiempo si tú lo encuentras conveniente pues se lo otorgues y le des una aceptación esa aceptación tiene que ser por escrito y en esa aceptación tienen que ir estas recomendaciones tienen que quedar por escrito. Primera, se debe señalar que a la finalización de esa prórroga el contrato se termina y el inmueble se tiene que entregar porque no hay preaviso. Segundo, se le tiene que aclarar cuál es el nuevo canon de arrendamiento porque lo que ocurre al terminar la primera vigencia no afecta el incremento que anualmente se tiene que aplicar a ese canon de arrendamiento. Tercero, se le dice que si no entrega el inmueble a la finalización de esa vigencia, entonces las partes aceptan que el contrato de arrendamiento surtirá el mismo efecto inicial del periodo, es decir, por un año más, se completará la anualidad. Con esto se busca que el arrendatario pues no tenga esa intención de después de ir sacando pedacitos o prórrogas por pedacitos, sino para que se complemente la anualidad. Como sea, es una medida para presionar al arrendatario a que tenga orden en lo que está prometiendo, en lo que se está comprometiendo. Pero yo también les pido a los arrendadores, a los propietarios, que sean razonables con esto. ¿Por qué? Porque... Hay muchas oportunidades en donde un arrendatario le dice a una constructora, mire, yo le voy a entregar dentro de dos meses. El arrendatario pide la prórroga de pronto por dos o por tres meses, pero fácilmente por una temporada de lluvias se les dilata tres meses más. Yo diría que en este caso se le podría dar una prórroga nueva al arrendatario por otros tres meses, también se de que, que la solicite y se la acepta. En la solicitud yo le pediría que por favor que la constructora le certificara la dilatación de, de, de la fecha de entrega del inmueble como para uno saber y tener claridad que no son inventos del arrendatario sino que son una eventualidad incontrolable del mismo arrendatario. Contrario sería el caso de ese arrendatario que todo el tiempo se queja del inmueble porque en el sector al parecer hay mucha inseguridad y hace responsable de esa inseguridad al arrendador porque en el sector hay zonas verdes y hay muchos zancudos, porque en el sector hay muchos niños y se hace mucha bulla. Pues ese, si ese arrendatario pide una prórroga de tres meses, se le puede otorgar, pero si en esos tres meses sigue quejándose del inmueble, pero no encuentra un lugar donde trasladarse y allí mismo, a sí mismo va a seguir pidiendo prórrogas, pues yo creo que aquí no vale la pena seguir otorgando esas prórrogas para mí una prórroga o esas prórrogas inferiores a un año que superen seis meses ya es una recocha si en seis meses una persona no ha encontrado dónde irse pues definitivamente ya hay que extenderle el periodo completo del que termine el año, el periodo completo inicial del contrato de arrendamiento pero esto de la recocha no es exclusivo del arrendatario también el arrendador, el propietario del inmueble hay muchas oportunidades en que el propietario pide el inmueble y antes que se cumpla el año, le mando una carta al inquilino diciendo, oiga, si quiere se puede quedar tres meses más o cuatro meses más. Bueno, el inquilino de pronto lo acepta. Se va a acabar esa vigencia de ese periodo pequeño y, y le manda otra carta diciendo, oiga, puede quedarse otro poquito. Y así va teniendo al, al arrendatario y el arrendatario con esa incertidumbre de saber, bueno, ¿será? ¿cuándo será que me va a tener que ir de acá? Así que tanto para el arrendatario como para el arrendador tener conciencia y un poquito de orden para que no se desdibuje el término del contrato de arrendamiento. Tengo una pregunta bien caliente. ¿En el periodo de prórroga el arrendatario se puede ir en cualquier momento? Bueno, pues la verdad es que por no tener claridad de lo que quieren las partes, y no haberlo dejado por escrito, es que se presentan muchos inconvenientes. Por eso es importante que en la respuesta que se le da al arrendatario, otorgándole el periodo de prórroga que está pidiendo, hay que dejarle de manera expresa que el contrato se finaliza a la terminación de esa nueva prórroga, a la fecha de terminación de esa nueva prórroga. Para que de este modo el arrendatario sea consciente que si encuentra un inmueble, digamos, a la mitad de esa prórroga, por lo menos tendrá que pagar el mes y medio que falta si la prórroga fue de tres meses, ¿cierto? Porque esto no es un tiempo para desocupar, sino que es, una nue es un nuevo periodo para ocupar el inmueble. Un periodo que no se puede mover, ni reducir, ni ampliar. Es un periodo para cumplir, entonces déjenlo por escrito que si el arrendatario termina el periodo antes, pues tendrá que pagar el tiempo que falte para la finalización de esa prórroga. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les pueda ayudar a encontrar un poquito de orden cuando se presenten prórrogas. A los arrendatarios les digo, arrendatarios sean claros al momento de pedir la prórroga. Ustedes son los únicos que saben cuánto necesitan. Cuando ustedes vayan a terminar un contrato de arrendamiento y se vaya acercando la fecha, o mejor antes de que se acerque la fecha, vayan buscando inmueble para dónde trasladarse. No dejen todo para el último momento. Yo también espero sus comentarios aquí en la cajita de comentarios que se suscriban a este canal, que activen la campana de notificaciones, que me sigan en redes sociales, que compartan el contenido. Ya somos 3000 eh, suscriptores en este canal, cosa que me sorprende gratamente porque cada día son más personas que me permiten compartir experiencias, que me permiten o que, que, que me hacen preguntas. Ya saben que a mí me encantan cuando me hacen preguntas porque esas preguntas pues me, me enriquecen a mí porque me ponen a estudiar. No olviden también que tengo consultas gratuitas a través de mi página www.derechoinmobiliario.com para que por favor también se registran allí sus consultas. Bueno, por el momento me despido. Eh, pronto estaré haciendo un nuevo video. Les pido disculpas porque duré casi como tres semanas sin publicar video, pero es que estaba un poquito ocupado. Yo también tengo mis ocupaciones personales. Y nos vemos el próximo miércoles 7 y 30 de la noche.